Hola, y bienvenidos a Cocinando con Arpacaso. Soy su servidor, señor Arpacaso, versión super spooky. Hoy vamos a hacer tartas de chocolate acarameladas con telarañas. Esto será muy perturbador. Créanme, vas a necesitar de 10 a 12 tartas pequeñas, o dos medianas. Puedes hacerlas tú. O si eres como yo y no tienes manos, Puedes comprarlas ya hechas, no seas un manco, miren qué terroríficas están. Para el ganache vas a necesitar 130 gramos de chocolate, 50 gramos de mantequilla sin sal, 50 mililitros de crema. Para el caramelo espeluznante vas a necesitar 140 gramos de azúcar glass, 40 mililitros de agua, unas cuantas gotas de glucosa... 10 gramos de sal 70 gramos de mantequilla sin sal 55 mililitros de crema pura Y chocolate oscuro para hacer la telaraña más espeluznante de todas También vas a necesitar una manga pastelera, un picadientes o un cuchillo para asesinar infieles <risa> Quiero decir, para dibujar la telaraña Coloca las bases de la tarta sobre una bandeja para comenzar, vamos a preparar el ganache. Vierte la crema en una olla para hervirla. Cuando esté burbujeando, apaga el fuego. Luego agrega el chocolate y la mantequilla. Mezcla hasta que se combine o hasta que se vea cremositamente terrorífico. Así me gusta. ¡Sangre! Vierte las mezclas en la tarta hasta la mitad. Tienes que dejar espacio para añadir el caramelo. Luego, mete las tartas al refrigerador por un rato, porque si no, seguramente explotemos. Mientras esperamos, haré un truco de magia muy brígido. Haré aparecer un conejo de este sombrero. Ala Kazam! Con cucharas como el Pokémon. Ah, esperen un momento. Por mi magia alpacosa, yo te invoco. ¡Manifiéstate! ¡Ah! Oh no, lo hice mal. Ah, estuve practicando por horas para que saliera bien y me <coughs> pisan. Ay. Ahora, para el caramelo vierte el agua y el azúcar en una cacerola. Junto a la glucosa, ponlo a hervir para caramelar el azúcar. Estará listo cuando tome un color dorado. No dejes que se oscurezca mucho, porque causaremos un apocalipsis nuclear, y estoy seguro de que no queremos eso, quítalo del calor cuando esté listo y rápidamente agrega la crema y la mantequilla y mezcla hasta que se combinen, para acabar agrega la sal y vuelve a mezclar, de nuevo ponlo en el fuego y déjalo estar por un par de minutos para hacer el caramelo entero tic, luego déjalo enfriar un momento para poder usarlo para rellenar las tartas. Luego, con la manga pastelera, utiliza el chocolate derretido, haciendo pequeños círculos y haciéndolos más grandes progresivamente. Ahora, con el picadientes, dibuja pequeñas líneas para crear un diseño terrorífico, espeluznante, perturbador, mórbido... <coughs> Perdón. Que me exalte un poco Cuando hayas terminado Mételos al refrigerador Para que terminen de endurecerse Luego de un rato Puedes gozarlo Como no ¡Mmm, tienes idea ¿Qué es eso? Soy yo Tú Tu peor enemigo Alacnido. Baja de mi tarta Oblígame, perro ¡Abajo! ¡Amasquícese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡No! respirar! ¡No Aprende que soy el Dark Souls de las alpacas, Arácnido. <coughs> Gracias por acompañarme en esta sesión tan perturbadora. Soy su servidor, señor Arpacazo. Ahora, para finalizar, haré desaparecer esta belleza. <risas> A huevo pastelito.